Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, aquí yo observo un problema grave aquí, ¿por qué, ¿por qué puedo ver yo un problema grave aquí? ¿Vale? Porque si se me hace más grande el número de datos que tengan en mis entidades, tengo que modificar esto, ¿verdad? Bien, si se me hace más grande lo tendría que modificar igualmente, pero va por ahí la cosa. Ahora mismo mis entidades tienen 7 bytes, y yo cuando quiero poner los 7 bytes de una entidad, lo que hago es eso directamente, los 7 bytes seguidos, ¿no? Mis entidades, como ya sabemos, las tiene el Entity Manager, que voy a ver si cojo su código, y epa el del Entity Manager. Aquí. Y las entidades las hemos definido así. Y simplemente que la X es el 1, que la Y es el 2, es una cosa que estamos haciendo porque lo definimos nosotros. Pero eso significa que tenemos que tener cuidado. Porque, ¿qué pasa si alguien se olvida de poner este byte? Si yo hago esto ahora, ¿qué va a suceder en mi código? El, el 40 se va a copiar como color, porque yo me he dejado un byte y entonces coge el siguiente de la memoria. Vale, muy bien. ¿Y si el que quito es este? ¿Eh? Alguno me ha oído decir, hostia, la <risa> cosa va chunga. Correcto, el siguiente byte que haya en la memoria, o sea, aquí copiará 7, ahí hay 6, el siguiente es el séptimo, es el siguiente que copia. No es muy grave este error, solo es grave, ¿vale? No es muy grave porque no vamos a sustituir esto, solo vamos a copiar esto a otro sitio. Lo único que copiaremos datos incorrectos. Concretamente, ¿de qué color va a ser enemigo? NMI, ¿qué color va a coger? ¿Cuál será el byte que define su color? CD. CD, el primer byte de call. Ahí hay un call a Disable Firmware, call es CD. Pues cogerá un CD. Directamente. De hecho, lo vamos a ver. y hago un make. Y no compila. <risa> Render System 35, que he hecho yo ahora? Ya la he liado. Ah, Entity el... Me he dejado el include en algún sitio, ¿no? Vamos a ver un cuadrado de color CD. Ahí tenemos un cuadrado de color CD. El Barça. <risa> es el Barça. Muy bien, es el Barça, sí. Ya sabemos que el Barça es Col. Este de... Muy bien. Y eso, ojo, eso nos ha pasado porque nos hemos dejado un byte. Claro, nosotros vemos pintarse mal una entidad y a lo mejor no caemos en que el fallo está aquí. Entre otras cosas porque esto a lo mejor no es esto. A lo mejor el código que tenemos se parece más a algo como esto. Y a lo mejor sigue hasta aquí. Y de repente ahí en medio falta un byte. O falta una coma y casualmente junta dos números. ¿Qué puede pasar? ¿Vale? Puede que falte un byte, puede que nos hayamos olvidado poner una coma y entonces coja dos números como uno solo. Todo eso puede pasar. ¿Por qué no estamos en C ni en C que comprueban que estamos asignando los campos que debemos? No, aquí lo hacemos nosotros a mano. ¿Vale? Lo hacemos nosotros, lo que hace el compilador. Entonces, el problema es que esto va a pasar. Y va a pasar porque nuestras entidades y nuestros componentes y lo que hagamos evolucionan en el tiempo les cambiamos los campos, y si ahora de repente caigo en la cuenta de que mi rutina que tengo en el otro lado, yo tengo aquí x, y, ancho, alto, velocidad x, velocidad y, pero estoy haciendo la rutina del sistema de colisiones, y digo, ostras, si en vez de tener estos dos valores aquí los tengo aquí, con un par de inks hago esto y esto, es más rápida y consigo dos frames más. Y resulta que decido cambiar el orden de los datos. Bad things happen, ¿vale? Porque esto no es como en C, que llegas y le dices, ahora esto sube es x y ahora esto no sé qué, y ya está, no pasa nada, porque cuando compiles vuelve a generar un ensamblador nuevo con todo cambiado. Pero aquí no, aquí el ensamblador lo genero yo, y no está todo cambiado, está todo ahí, ¿vale? Bien, esto no podemos hacerlo así, tenemos que hacer algo un poco más elaborado, ¿vale? Para esto tenemos una cosa que el compilador hace, que expliqué en años anteriores, y que se llama macros. No nos van a resolver todos los problemas, pero nos van a ayudar un poquito a que esto tenga un poco más de sentido, ¿vale? Primero... Una macro en un ensamblador y en un compilador y en todos los sitios, las macros lo que son es simplemente algo que nos genera código. No nos genera datos, nos genera código. ¿Vale? o sea Esto es como los includes, que primero hacen un copy-paste antes de compilar, las macros se procesan antes de ensamblar y lo que hacemos es que se expanden, que se dice. Lo que hay dentro de la macro se crea como si lo hubiéramos escrito a mano y nos permite reducir lo que escribimos, porque aquí hemos escrito todo esto, yo puedo crear una macro y empezar a poner db, x, y aquí pongo mis comentarios, x of the entity, por ejemplo, ¿vale? No voy a extenderme mucho con los comentarios ahora, en el orden que los tengo ahí, ancho, alto, vx v color vale esto sí lo llamo color igual es mejor no entonces ahora qué pasa ¿Aquí? ¿Y cuál es el problema? No. No, no da igual. Lo he hecho a propósito. Y me explico. El orden que tengo aquí es x, y, ancho, alto, velocidad x, velocidad y, color. Ese es el orden en el que los datos se tienen que generar en el binario, byte a byte. Ese es el orden que hay aquí, byte para la x, byte para la y, byte para el ancho, byte para el alto, color, eh, vx, VI, color. Ese es este orden, el que tengo definido aquí. Lo que he cambiado es el orden de los parámetros. Yo puedo poner estos parámetros en otro orden, porque al final estos son parámetros de la macro. ¿Y eso qué significa? Que si yo defino los parámetros de la macro en un orden una vez, y luego quiero cambiar el orden de aquí, de esta estructura, que es precisamente lo que estoy haciendo yo ahora, para que lo veáis. Yo, por ejemplo, ahora llego y pongo define entity. Ah, me faltará un parámetro, lógicamente. Name. Para hacer esto. Player. La x, la y, la velocidad x, la velocidad y, que son los parámetros que tengo arriba, el ancho, el alto y el color. ¿Vale? Esto que acabo de hacer ahora, cuando el ensamblador llegue aquí, lo que va a hacer con esta macro es crear este código. Ahí. Como si yo lo hubiera escrito a mano, como esto que he escrito aquí. ¿Vale? antes de ensamblar, sustituirá esto por esto, pero los parámetros que yo le pongo aquí son estos, y yo puedo hacer con ellos lo que quiera aquí dentro, y eso significa que yo ahora puedo hacer lo mismo con el enemí vale, enemí y le pongo 40, 80, la velocidad aquí es menos 1, 0, 3, 12 y ff, ¿vale?, y ahora que tengo esto así, si yo todos mis datos los he definido de esta manera usando la macro, si yo ahora en mi sistema me doy cuenta de, vaya, ya no me hace falta que estén en ese orden, ahora creo que el color debería de ser el primero, porque si pongo el color el primero puedo hacer unas optimizaciones que se me han ocurrido y mejor que esté el color el primero. Así que yo vengo y hago esto y sin tocar todo esto de aquí para nada, sin tocarlo, esto de aquí hace que lo que se genera aquí y aquí se genere en ese orden. Y lo vamos a ver, ¿vale? Porque quiero que lo veáis. Yo esto lo compilo tengo mucha manía con compilar y no llamarlo ensamblar, que es como debería. Y main.s me genera un main.lst, como ya sabéis. Eh, Le he borrado... Ah, sí, claro. Le he borrado el endeme. Es donde acaba la macro. Vale. Aquí es donde están mis define entity. Vale. Esto es la macro, y a continuación pone define entity player no sé cuántos, ¿vale? Y ahora vais a ver que efectivamente me genera el código de aquí arriba. Ha puesto player donde yo he puesto name arriba, que es el name que le estoy pasando como parámetro, y me ha puesto los datos ahí, y ha generado esto. Y esto, cuando se ensambla, genera este binario de aquí, ¿vale? Pero son dos pasos esto se sustituye por esto y esto es lo que se ensambla. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Claro, esto como se sustituye por eso, si yo uso DefineEntity en todas partes, cuando esto de aquí yo lo cambie, ahora mismo el color, como veis, está aquí abajo. Pero claro, ya lo estáis viendo, lo que va a pasar, que efectivamente yo pongo color aquí arriba, vuelvo a compilar y ahora cuando vuelvo aquí al mainLST, Veréis que en mi Define Entity Player, el color está arriba. En mi Define Entity Enemy, el color está arriba. Lo he hecho para todo. Porque acabo de automatizar la generación de código a partir de una macro. Y cada vez que yo cambio la macro, cambia el código en todas las partes que lo genero. ¿Sí? Esto todavía no me ha resuelto todos los problemas. Y tampoco podremos resolverlos todos, todos. De momento me hace la vida más amable, por decirlo de alguna manera. Porque ahora, en vez de poner esta ristra de bytes, yo cuando veo aquí define entity, ah, ya sé que está definiendo una entidad y me puedo venir a ver esto para saber los parámetros. Porque ya puedo saber cuáles son los parámetros mirando ahí, en lugar de tener que mirar solo los números en el código. Y además, si tengo que cambiar cosas, lo cambio en la definición de la macro y se cambia para todo sin tocar el resto del código. La definición de macro, además... Como es una declaración, esto de aquí no genera código, esto solo es decirle al ensamblador, oye, esta es mi macro, y luego el código se genera cuando la uso. Esa definición de macro me la puedo llevar a un punto H tranquilamente. La puedo poner en mi entity manager, punto puedo poner mi definición de macro. Uy. Vale, y ya la puedo usar en todas partes para definir entidades. Ahora necesito resolver un segundo problema, porque yo me doy cuenta de que podría poner el color arriba, pero ¿qué pasará si pongo el color arriba? De verdad, aunque ahora las entidades se pongan en ese orden, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Y eso ¿dónde? Solo hay un lugar donde accedo al color En el render system Aquí Estoy diciendo que cojo y x más 0 para coger la x y x más 1 para coger la y y x más 6 para coger color ¿Sí? Problema, si los cambio de orden en el otro lado, todos los sitios donde tenga esto también Me Ha fallado la cosa Bueno no falla del todo. Esto de aquí, ¿qué es? Sí, sí, pero no me refiero a eso. A algo más básico que eso. Esto es un número. Ya os he descubierto el secreto. Gracias a esto vamos a salvarnos. Es un número. ¿Qué cosas puedo yo crear en este compilador y ensamblador? en las que yo pueda poner algo que sea un número, pero que yo pueda cambiar para todos de una sola vez? ¿Constantes? Efectivamente, puedo crear constantes para esos números, y las constantes además no generan código, así que las puedo definir para todo el mundo en un punto H. Y claro, yo lo que puedo hacer aquí es hacer esto. Viendo lo que hago, no entity vx igual a 4, entity vi 5 y entity color igual a 6, y por último podría añadir el que a mí me gusta hacerlo así: size of entity igual a 7 el entity size que tenía por ahí definido, a mí me gusta ponerlo aquí por una razón, si yo defino todas las constantes siguiendo el orden que tengo aquí, que si luego lo cambio, tengo que cambiar el orden de estas constantes, evidentemente, si yo las defino así, sé que estoy definiendo correlativamente los bytes que me ocupan, y cuando estoy al final ya sé que el color ocupa un byte, y esto es 6, por tanto la entidad es 7, directamente. De hecho podría ponerlo como eco más 1 o cosa así, también podría hacerlo, pero bueno... Sin complicarme mucho. Defino eso y ahora con esas constantes me puedo venir al eh, Render System y decir, en vez de 0, Entity X. En vez de 1, Entity Y. Y en vez de color, Entity Call. ¿Vale? En vez de 2, Entity Width, Entity Height. Y además el código se convierte en un poquito más legible, así de repente. Y tiene la ventaja de que yo ahora, si no hago muchas cosas raras, de momento no he cambiado orden y debería funcionar, y ahora voy a cambiar el orden para ver si mi código es resistente a cambios de orden. Esto sigue renderizando. Ahora me vengo aquí y digo, bueno... Voy al Entity Manager y digo que quiero la velocidad antes del ancho y el alto, así que velocidad aquí, esto será el 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Cambio de orden las cosas, en todos los sitios se me van a generar en otro orden, cambio los desplazamientos que uso para acceder con ix y ahora compilo, ejecuto y cruzo los dedos. y funciona, no resolvemos todos los problemas del mundo, pero si os fijáis, ahora el código es otra cosa, ahora puedo definir entidades con un define entity, tengo los desplazamientos aquí, tengo el tamaño del entity ahí con las constantes, todo el mundo que, ya no tengo por qué usar entity size, puedo usar size of e, que me recuerda más a c, y queda como más molón, ¿vale? Aquí... Puedo leer el código y decir, ah, ya sé lo que estoy cogiendo, ya sé de qué va. Solo me quedan algunos problemas que podrían venir. Problema, a alguien se le puede ocurrir hacer optimizaciones muy chulas, pero peligrosas. Hay que tener cuidado con ello o hacerlas al final. Yo sé que X e Y están seguidas en mi estructura de datos. Entonces, yo podría coger aquí y usar HL que es más rápido que ix, porque no está en el juego de instrucciones extendidos, tiene un byte menos, es más rápido, y entonces decir, leo desde c por hl la x, inc hl y leo la i Eso es más rápido. Entonces puedo llegar a un momento y decir, si hago eso voy a ganar tiempo y tal. Es más rápido, pero en cuanto lo haga, todo esto que acabo de montar se rompe. Si alguien cambia el orden, si alguien añade un byte en medio, el código a tomar por saco. Entonces tenéis que tener cuidado con esas cosas. ¿Vale? Bien, más cosas. Siguiendo esto. Siguiendo esto. Yo ahora tengo aquí un entity array. Que lo defino así. Multiplicando por array size. ¿Vale? Yo esto. Podría ya decir el que el entity size. Pues fuera, lo llamo size of e, vale, que es, y esto lo quito, aquí, aunque sea el entity manager para poder usarlo, necesitaré el include de sí mismo, vale, pero esto sigue siendo feo, estoy definiendo una array de entidades, y esto como que no lo entiendo yo muy bien, no?, es un código que haga una multiplicación, tal. Al final, a mí cuando programo me gusta ver los conceptos de lo que estoy haciendo. Esto también puedo hacer una macro. Por ejemplo, para hacer defineEntityArray. Y entonces en el defineEntityArray yo pongo n. ¿Cuántos quiero que tenga el array, no? Y esto requeriría que yo hiciera Define Entities, ¿no? Define Entities, pues a esto les puedo llamar... Voy a tener un problemilla con los Name, ¿no? Pero bueno, yo puedo llamar a esto... Pongo un nombre, ¿vale? Y pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? ¿Vale? Eso me define una entidad. Yo quiero n, ¿no? N entidades. Bueno, este ensamblador tiene cosas chulas. ¿Eh? Sí, creo que es en DM. No estoy seguro del todo, pero creo que sí. Repito n veces esto. Solo tiene un problema, que yo creo que lo estaréis viendo ya. Bueno, aparte de que Entity Size me sigue saliendo como indefinido porque lo uso en otro sitio. El Global Entity Size. ¡Ah! ¡Oh! Todavía hay más. No es posible. Puede ser. Ahora. ¿Vale? El, problema, el problema que tenemos también, por eso hago clean, es que cuando un archivo se ha compilado, si no se modifica ese archivo no se vuelve a ensamblar. ¿Qué manía con el compilado. No se vuelve a ensamblar. Si se ha ensamblado y tenía el entity size y no lo he modificado, cuando el linker coge eso que no se ha vuelto a modificar, sigue teniendo el entity size. Por eso tengo que hacer el clean. ¿Vale? ¿Habéis entendido, supongo, no? Bien. Ahora, como veis compila misteriosamente que no debería. Uy. No debería compilar. ¿Por qué compilas? Ah, claro, porque no he usado esto. Ya, claro. Ahora cuando use el entity array vamos a ver que hay un problema. Yo tengo mi entity array, ¿vale? Y aquí pongo define entity array de max entities. ¿No? Define Entity Array con tres entidades. Y no va a compilar. ¿Por qué? No sabe qué macro es. No exactamente. ¿Qué dice? Multiple Definition Error. Cuando os haga un error con una macro, no podéis verlo en el código fuente. A no ser que... Yo qué sé, tengáis vista de rayos X. Hay que irse al LST, que es donde se expande. Y esto está Entity Manager, así que vamos a Entity Manager, LST, y aquí, Define Entity Array, ¿vale? Esta es la, de la declaración. Y aquí es donde está el define entity array. Y aquí vemos lo que ha pasado cuando le he puesto que haga define entity array, que ha hecho define entity, define entity, define entity. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se repite? Que de hecho está marcado a la izquierda: múltiple definitions mp, los nombres, los errores, nos los marca aquí, en esta columna, en el LST. ¿Qué pasa? Que yo le he puesto nombre AASAA y no puedo ponerle el nombre S a todas las entidades, lógicamente. Aquí hay dos soluciones respecto a esto. La primera solución es hacerme la primera macro sin nombre y hacerme una segunda macro que sea con nombre. ¿Vale? Que use la primera. Sería una forma fácil de hacerlo. Hay otra solución y es que los eh, el ensamblador admite, no sé si la interrogación va adelante o va después, esto lo tengo que ver, eh, ¿cómo lo voy a llamar? Random name, por ejemplo, y yep, se me va. El ensamblador admite en sus macros parámetros que generan, precisamente para las etiquetas. Las etiquetas a veces, hace falta generar etiquetas con nombres diferentes. Y esto se pone así. No sé si la interrogación, creo que va adelante la interrogación. Con esto, lo que le estamos diciendo es, si a este parámetro no te dan nada, porque sí que podemos darle algo al parámetro, pero si no le damos, si le damos solo el primero, este de aquí, genéralo diferente cada vez que lo uses. ¿Vale? Si lo he hecho bien la sintaxis, que no sé si me acuerdo bien, ahora lo veré, igual no, igual no, a ver si es que requieren los dos o si es que va vale, detrás, vale ahora da otro error, missing or improper operator terminators, vale, entity manager lst, Vale, fijaos, fijaos lo que os decía, hay una cosa que sí que hemos hecho bien, nos está generando nombres tipo 10.000, pero de momento son el mismo, ¿vale? No nos está generando nombres diferentes, y eso probablemente sea porque eso depende de las veces que lo llamamos, ¿vale? Solución. Vale, ¿por qué he hecho esto? Y se lo ha puesto a todos. Ajá. Al rep se lo ha puesto a todos el mismo. Eso es lo que yo intuyo que ha pasado. Y a lo mejor no. <risa> vale, voy a asegurarme de que no es esto, pero... Parece que, efectivamente, algo más pasa. <risa> ¡Ojo! Ya no es el mismo nombre, ¿vale? os Fijáis, el nombre no es el mismo... Nos está generando nombres distintos, pero sigue dando error con el nombre. Y quizás sea porque el nombre es global, y a lo mejor no puede hacer ese nombre global. Porque le estoy poniendo dos puntos. dos puntos. ¿Y cómo, controlo la longitud de ese nombre autogenerado? ¿Cómo controlo la longitud de ese nombre autogenerado? No la controlo. <risa> Básicamente. Vale. Name... No sé si es que no le gusta el nombre autogenerado. No le gusta el nombre autogenerado. Bueno, nuestro gozo en un pozo. Si le ponemos el nombre autogenerado a la etiqueta, no parece que le guste. ¿Vale? Así es que la solución mejor era la primera. Define entity. Eh. no es la solución que más me gusta yo creo que la otra hubiera estado mejor Más N, ¿a qué nombre? Se, se genera... podría, se podría si lo haces en un único fichero. Ten en cuenta que esto se va a incluir en distintos ficheros y entonces los nombres que genere serán los mismos. ¿Vale? Aquí, ahora sí, define Entity Anonymous. Y a esta le ponemos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y 0. Aunque, lo que podemos hacer es otra cosa. Vamos a poner... ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Eh, buena pregunta. <risa> vale, estoy definiendo entidades y yo las podía haber definido con ceros, ¿no? Pero, como esos son datos que no se usan, ¿vale? porque yo estoy definiendo el vector y cuando defino el vector mi array de identidades son datos vacíos que luego iré rellenando entonces lo que quiero es visualmente localizar fácilmente el vector y para eso no le pongo datos ceros le pongo de dead de que cuando lo mire en el código pondrá dead dead dead que es una palabra <risa> básicamente Muy <risa> vale. Decidme mirando ahí si veis dónde está el vector. <risa> Sí, sí, sí. Aquí se ve el tercer elemento del vector, ¿vale? Y por tanto, aquí están los anteriores, ¿vale? Tengo los anteriores, esto es un, el 2 de las entidades, esto es el puntero al 403C, que es aquí, y aquí esta es la entidad que está vacía, porque he creado 2, ¿vale? He creado 2 y la tercera, dead, dead, dead, a. Ah, ah. Sí. Así, a vista, puedo localizar cosas en el código si son datos que los estoy usando de prueba. De hecho, esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí, sino que en vuestros códigos hoy en día, en vuestros procesadores de 64 bits, como las direcciones de memoria que se usan son de 64 bits, es típico que cuando un puntero está apuntando a China, es decir, que no tiene un valor definido... Un puntero indefinido suele tener este valor, que lo encontraréis alguna vez. Que es vaca muerta, básicamente. Dead beef. ¿Vale? Eso es real, eso está en vuestros ordenadores, en vuestros procesadores actuales, es... lo vais a encontrar. Los depuradores suelen poner un puntero sin inicializar como dead beef. Bueno, ya hemos visto, recapitulando... Recapitulando... Chicos, ¿vale? Ya sé que os hace gracia lo del dead dead, ha quedado muy guay. ¿Vale? Podéis utilizar otras combinaciones, ¿eh? no hace falta que sea dead-dead, podéis escribir otra cosa. Tenemos macros que nos permiten automatizar la creación de nuestras entidades, componentes, lo que queramos. Podemos crear con esas macros distintas cosas, etiquetas con distintos nombres o sin etiquetas. Tenemos las constantes que nos permiten acceder directamente a los miembros. Y las macros mismas nos permiten crear, por ejemplo, el array. De modo... Que incluso si yo aquí termino poniéndole name, por ejemplo, name, y ya me vengo aquí, y ya queda súper bonito si hago así. Define entity array y le pongo entity array max entities. Queda bien, ¿verdad? Porque ahora sé lo que estoy haciendo. Antes yo veía una etiqueta, una multiplicación, un no sé qué, pero si veo esto, sé lo que estoy haciendo, porque esto me identifica un concepto de algo que estoy haciendo, ¿vale? Es, equi es equivalente, lo que hemos hecho antes y esto funciona igual, 21 bytes, pero esto me genera un concepto. Y de hecho es más, aquí es probable que para hacer mi gestión de memoria, en la cual yo vaya a tener arrays de entidades que luego los gestiono con número de entidades, el puntero al último elemento, a lo mejor necesito otro puntero al primer elemento, o a lo mejor necesito una lista de entidades que están libres, o necesito listas de entidades que cumplen las condiciones del sistema 3 para tenerlas aparte porque solo son dos o tres entidades y esas son para un sistema concreto, esto es susceptible de crecer. Y si es susceptible de crecer, en lugar de estar haciendo este follón, puedo igualmente crearme una macro, Poner que me genere la estructura, si tengo que generar varias, tener la misma estructura. Todo eso me ayuda a automatizar estos procesos y hacer que se entiendan al ver el concepto. Porque yo veo define entity array, ya sé que ahí va un array. ¿Vale? Decidme dudas que tengáis respecto a esto. ¿No? ¿Por qué ¿Qué Vale, buena pregunta. Esto es lo mismo que esto. Este ensamblador lo que hace es que cuando repetimos dos puntos o repetimos dos iguales estamos diciéndole que este símbolo es local o global. Un igual, local, dos iguales, global. Al ponerlo en un punto H como he hecho antes los otros, como se va a incluir en todas partes da igual que sea local a todos los ficheros. Da exactamente igual porque todos los que lo necesiten lo incluyen. Entonces, no importa, todos lo usan y puede ser local a cualquiera de ellos. Aquí antes lo tenía como global para poder accederlo desde fuera o lo que fuera. No lo está usando el Max Entities, pero así era global. ¿Vale? Esa es la única diferencia. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tenéis más dudas, os recuerdo dos cosas. Una, no habéis hecho el sistema de movimiento. Para vuestra desgracia, los de informática sí lo hicieron. Ya os he dicho que no porque tuvierais una ventaja ibais por delante, tenéis que apretar. Los de informática sí consiguieron, y de hecho es más, hubo un grupo de informática que sin decírselo hizo el sistema de física, de aceleración, se movían las entidades, y hizo también que lo que no tenemos aquí, el render solo pinta, el suyo también borra, de modo que las entidades se movían, y se movían bien, no dejando rastro, porque si yo ahora las muevo, las pinto, pinto, pinto, dejarán rastro, básicamente. Yo os invito a que cojáis estas ideas, la semana que viene lo extendáis, y con esto hagáis vuestros juegos. Recordad que en esta segunda semana de aprendizaje, deberíais intentar cada uno de vosotros tener un Pong, o un Arcanoid o algo similar, sencillo, básico, pero que podáis mover. El concepto, yo creo que más o menos lo tenéis claro, de la división en sistemas, entidades, gestores... Ya hemos visto cómo crear datos en memoria, cómo hago la gestión de esos datos. Ahora, la gestión de esos datos solo la hemos empezado. Habéis hecho preguntas clave, porque tenemos un entity create que lo único que hace es añadir una entidad al vector. A partir de aquí hay que decidir qué pasa cuando las entidades se destruyen, o mueren, por ejemplo. Si tengo siete entidades y de repente muere la entidad 2, ¿qué hago? ¿Me creo una lista de huecos para que la siguiente vez que añada una entidad añada en el primer hueco que tenga libre? ¿Muevo las entidades? ¿Muevo la última al hueco y dejo libre la última? Son distintas estrategias. Sois vosotros quienes tenéis que hacer esa gestión de memoria, ese decidir qué pasa cuando se borra qué pasa cuando se crea, necesito cambiar entidades de sitio, moverlas, todo eso tenéis que decidirlo. Una cosa importante, que ha pasado otros años y no quiero irme sin dejar de decirosla, porque no quiero que os pase, a ver, Entity Manager, Create, bien. Esta función de crear, he empezado por aquí también, porque tiene otra función de daros una idea importante. En años anteriores, hubo gente que diseñó los juegos sin utilizar algo que crea y destruye entidades dinámicamente, sino utilizando solo esto. Es decir, definían sus entidades a mano poniendo los, los datos en un sitio y ya está, los datos de mis entidades. Esto tiene un problema. Yo arranco el juego pero mis entidades no se van a quedar con esos datos, se mueven, o mueren, esos datos cambian. Si yo estos datos son los que tengo cuando cargo el binario de memoria, y los datos cambian cuando me matan, ¿cómo vuelvo a empezar la partida? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? He modificado los datos iniciales que los había cargado de la cinta, y ya no los tengo, esos datos iniciales. Si quiero volver a empezar partida, tendría que volver a poner los datos iniciales. Lo que le pasó a algunos que hicieron esto, es que para poder volver a jugar al juego, había que volver a cargar el juego. Pero no se dieron cuenta porque durante todo el desarrollo, uno cuando carga los juegos, pone make y lo carga en ese momento con el snapshot que se genera. Pero cuando un usuario va a jugar al juego, juega como el Amstrad, que visteis aquí la semana pasada. Coge una cinta, la mete, pone run, le da al play, espera a que cargue y juega. Y si le matan, y los datos no están, tiene que apagar, encender, rebobinar, darle al play, poner run, esperar a que cargue y jugar. Hay algunos juegos que quedaron así en la entrega. Evidentemente, estos juegos, cuando alguien los prueba, al segundo intento, no vuelve a jugar jamás. Como es lógico. No queréis que eso os pase. Por eso, también he empezado haciendo un sistema así. Si yo tengo los datos iniciales en un sitio y creo entidades con ellos, mantengo los datos iniciales. Evidentemente, duplico espacio, porque tengo que guardar los datos iniciales. Otra opción que tenéis es que las entidades, los datos, se generen. Que no siempre tenemos por qué tener todos los datos. A lo mejor, cuando creo las entidades, todas se crean en una posición concreta, o todas se crean con un color, o todas se crean con un sprite, o hay dos o tres reglas, podéis jugar con eso para no tener que tener un chorro de datos por tipo de entidad y por cosas, sino que se generen. Lo mismo que pasa en muchos juegos, a ver, cuando disparáis balas, no hace falta que lo tengáis ahí, la bala se va a generar delante de vuestro personaje, con el sprite de la bala, este tipo de cosas, ¿sí? Eso es bueno que lo reflexionéis para que sepáis cómo generar vuestras entidades para que ocupen el mínimo espacio y a la par que los datos iniciales siempre estén disponibles para empezar una partida.